Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les traigo un programa para actualizar los drivers de su PC. Muy bien, les mostraré cómo descargar e instalar Driver Easy en su versión 2017 full activado. En la versión 5.1.4, que es la que ha funcionado en Windows 10, vamos a descargarla. En la descripción del video les dejo el link para poder descargar el programa. Muy bien. Muy bien, ya estando en el link, por mega solo le daríamos descargar con el navegador. Esperamos unos segundos a que termine de descargarse. Muy bien, ya se descargó. Ahora lo vamos a pasar a nuestro escritorio. Como lo ven. Ahora daremos clic derecho. Extraer aquí nos queda esta carpeta muy bien miramos lo que contiene la carpeta en ella podemos encontrar el setup y el crack de instalación muy bien damos eh, clic derecho ejecutar como administrador idioma español le damos a aceptar damos en siguiente muy bien aquí en esta parte daríamos en personalizada damos siguiente siguiente Damos siguiente. Y le damos instalar. Muy bien. Aquí no vamos a finalizar aún la instalación. Vamos donde se encuentra el crack. Damos clic derecho. Le damos copiar. Ahora sobre el icono del programa damos clic derecho. Y abrir ubicación del archivo. Ya que nos llevó allí le damos clic derecho y pegamos el crack. Damos reemplazar y damos los mm, continuar muy bien aquí pues daríamos a actualizar y eso era todo respecto a la instalación muy bien ahora sí podríamos darle finalizar algo que tengo que comentarles es que para poder mm, eh, que el programa funcione correctamente al darle al ejecutarlo debemos eh, desconectarnos del internet y como ven, como tengo el internet conectado, me muestra la ventanita de actualizar. Si le digo que no, el programa inmediatamente se mmm, sale. Muy bien. Ahora vamos a desactivar el internet. Muy bien amigos, como ven, aquí ya el programa me muestra los drivers que están, primero los que están desactualizados. Y luego los drivers que tiene mi PC que están actualizados. Muy bien. Muy bien, espero que este programa les pueda servir muchísimo en sus proyectos. No olviden suscribirse, comentar y darle me gusta. Muy bien, hasta una próxima ocasión.